Hola a todos, estamos con la crema y nata de los que hablan de tecnología, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, porque tenemos hasta extranjero a bordo. Bueno, me gustaría que se presenten, empecemos por la persona que viene de afuera, y no hablo de Andrés ni de Alvarito, hablo de Diego. Bueno, yo vengo de afuera, pero hace 18 años que vivo en Colombia, así que bueno, soy Diego Cambiaso de Pixelco. Ok. Saludos. Bueno, y ahora sigamos con Ernesto cuéntanos un poco qué hace. Hola, yo soy, yo soy Andrés Herrera de Computer World Colombia y próximamente de otros medios. Listo, y ahora sigamos con la cuota. Alvarito, preséntese. Bueno, yo soy Enrique Cuartas y soy creador de contenido en Nube Eléctrica. Bueno, y por último, pero no menos importante, tenemos a alguien de la casa, Andrés. Andrés Felipe Sánchez de Texetera, ¿cómo están? Bueno, y estoy yo, Felipe Liscano, de Tech, etcétera, y hoy nos reunimos nuevamente para hablar sobre Nokia. Me gustaría que empecemos por algo que no todo el mundo entendió, que para el usuario del común puede ser no tan fácil de entender, y es esa oferta de HMD Connect. ¿Cómo la ven? Los veo muy callados. Eh, eh, no, veo que no es tan fácil. Sí, no. <risa> Si quiere, que, que empiece Enrique, que se tomó un snapshot. No, es que no, no, no Estaba aquí descubriendo acá qué es lo que pasa. Cuéntenos qué tal le parece. La verdad, eso no, no lo sé. Ok. ¿Alguno Más entendió bien... bien la oferta? No. Lo, lo que yo entendí hasta el momento es que aquí MD les va a enviar a los usuarios de Nokia una SIM card a través de la cual pueden entrar a hacer servicios de roaming internacional. Ok. Andrés... Y que va a funcionar que... en este países este mundo. Ok. Y Andrés, que tiene una cara de ponque? No sé si se congeló porque nunca sonríe durante tanto tiempo. Pero no sé si sigue ahí, Andrés. ¿Seguimos conectados o está caído? Es que mi webcam un momento tenía una externa y murió. Ok, ok. A ver, ¿ya, ¿ya me ven? No, ahora solo no. estamos tres, pero bueno. Mientras no, no lo so estamos viendo. Mientras solucionas, ¿Ahora? ¿Ahora, sí? Perfecto. ahora sí. Ahora sí. Ok, hay una cosa interesante y es que la palabra que yo creo que más se repitió con el lanzamiento de Nokia ayer fue global era lo que más decían constantemente global global global entonces sin global teléfonos globales servicios globales coberturas globales era como lo que más estaban insistiendo no entonces eh, lo que esto nos da a entender es que Nokia quiere posicionarse ya como no una empresa de nicho sino nosotros somos la primera gran empresa de soluciones eh, globales a nivel de smartphones. F fue una cosa que me llamó bastante la atención porque insistieron en eso todo el tiempo. Ok. Bueno, ¿y qué opinan de los 20 euros precisamente para obtener un giga de datos en 120 pa países? ¿Les parece competitivo o les parece caro? ¿Cómo lo ven? Me parece que eh, comprar una SIM card en un país sigue siendo todavía una, una mejor opción. Ok, ok. Sí, realmente al, al día de hoy es menos rollo, menos papeleo y creo que un mejor retorno de la inversión. Ahora vamos a ver si más adelante esto mejora porque tengo entendido que por 5 dólares extra le van dando más gigas. Digo, sí, por 5 sí, por cinco euros. <risa> euros dan un giga más en la zona 1, que es donde está Colombia. Exactamente. Yo, te, yo oh. tengo un problema con las SIM card globales y bueno, la, la que he usado es esta chat SIM y la verdad. A mí no me parece que funcione bien. Es, yo sigo pensando en que comprar una opción local es mucho mejor, pues es mucho más fácil, aunque hay ciertos países que restringen eso a, a que solo lo puedan registrar un, eh, personas que son residentes en ciertos países. Por ejemplo, Hablamos en España... Brasil, ¿no? Brasil, en Argentina me ha pasado, en España también que tengo que ayudarme de alguien que sea residente para poder comprar una SIM card. Sí, eso a veces es complicado. Hay restricciones de compra local, ¿no? Que dificultan que una persona pueda comprar en un determinado país. Eso por un lado. Y segundo, yo creo que está pensado es para personas que viajan demasiado, pero no se quedan mucho tiempo en un país. Porque si no te quedas una determinada cantidad de días en un país, o por ejemplo en Europa, dentro del continente donde hay roaming, entre países, pues realmente no tiene mucho sentido lidiar con una con una sim local, ¿no? Ok, ok. O sea, es una idea interesante, hay que ver cómo funciona, porque por ahora, como dice Diego, hace más sentido comprar la sim local. Sí, volvió Ernesto. De, de, de Perdón por lo de la ¿Qué bueno. tal el Judy de Predator? ¿eh? el favor. Está totalmente contramarcado. Pero bueno, no, antes empecemos de la gama de entrada hacia arriba. ¿Qué opinan del Nokia 1.3? ¿Quién quiere empezar? Listo. 5 millones de Nokia 1 vendidos, ¿no? Dijeron. 5 <risa> eh, millones. Yo siento que es más de lo mismo. A mí me preocupa ese giga de RAM y esos 16 de almacenamiento porque no siento que haya una evolución en esa en esa gama pequeña y que le ofrezcan algo que ya no ofrecían, pues, en el año pasado. Ok, ¿qué opinan los otros? Yo co coincido con, con Henry que no hemos visto así nada nuevo ni nada que, que el que ya está en ese segmento le vaya a producir una mejora en algo. Ok, y me imagino que Andrés va a contradecir a todo el mundo. No, digamos que en lo, en lo importante creo que no hubo upgrade. O sea, coincido, poca RAM, poco almacenamiento. Hay que tener en cuenta que funciona con Android Go, pero aún así sigue siendo poco. ¿Dónde fue que ellos dijeron o insistieron en el upgrade? En la cámara, porque no nos echemos mentiras. El, el primer Nokia 1 no enfocaba ni porque la vida dependiera de eso, era bastante complicado. Y segundo, en la tecnología de pantalla, porque eh, se enfocan en un consumidor que consume contenidos básicos. Pero esto puede ser interesante, pero si sigues teniendo poca RAM y paura un poco en almacenamiento, pues ay no sé, también es que como que te quedas como en un punto de, no sé, como si hubo evolución en algunas cosas, pero en el núcleo de lo que de verdad te da una experiencia distinta de teléfono, no tanto, coincido. Ok, y que dicen, yo creo. Ay, qué pena, Diego, sigue, sigue. No, no, no, no, no. <ríe> bueno, Quería agregar una sola cosita, lo, lo que decían recién del tema de la pantalla. Yo hace dos años me fui de viaje y, y llevé un, un, otro equipo con, con Android Go. Y el tema era ese, justo lo peor que tenía el equipo era la calidad de la pantalla la cámara no era genial pero a veces cuando uno veía las fotos en el computador o en otro dispositivo se veía mucho mejor que la que mostraba el, el dispositivo. Y yo sufrí mucho con, con la pantalla, fue con lo que más sufrí. ok y ahora sí mi pregunta que dice... Sí. Mi pregunta es si en este caso ese sí es el verdadero gama de entrada. Porque yo creo que esto está montado para cerrar un nicho de mercado que tienen ellos ya de la gente que ama la marca, que no ha cambiado durante muchos años, pero entre un feature phone y esto, ¿qué es mejor? Pues todo depende de lo que usted quiera, ¿no? Porque precisamente para eso lanzaron el 5310, que va a servir para detox y para los menómanos. Entonces... Que para mí es un, un equipo mucho más interesante en sí que este Nokia de entrada. Ok. ¿Y lo comprarían? ¿39 euritos? ¿El de entrada? ¿El eh, ¿cuál es 53? ¿El 5310, sí, el 5310. ¿O el 1-3? Exacto. El 5310 sí lo compraría. Yo lo compraría sin dudarlo. Yo tengo el diez el 3310 que fue con el que iniciaron esa tendencia de coger teléfonos emblemáticos y volver a trabajar con ellos y volverlos a sacar. Yo, este teléfono es espectacular y yo me iría con un 5310 Express Music, ¿no? ¿Recuerdan esa... Sí, sí, sí. Esa, esa línea de Express con... Music, sí. Claro, bueno, el 10, uno, es un Express Music. Y uno que sí. lo vimos en Colombia que fue el Banana, el, el Nokia increíble. amarillo, que era increíble. Que me parece que la, que la marca debería ir mucho más por ese lado que sacar equipos de, como el 1.3 que no tienen ninguna evolución y que okay. ni siquiera le da a uno la capacidad suficiente para manejar un sistema operativo básico con tres programas. ¡Wow! Ernesto se fue. ¡Uy, oh, Ernesto! ¡Qué tal! ¡Pobre Android Go! <risa> bueno, vamos subiendo. Entonces, ¿qué, qué podemos decir del 5.3? ¡Ay, el 5.3! Un gama media, pero de diccionario, ¿no? O sea, es el gama media por excelencia. Lo hicieron muy bien hecho cumpliendo con absolutamente todo. Intentan capitalizar el territorio de la cámara y el diseño, pero yo no sé qué tanto esté dispuesto un usuario en algún momento en sacrificar prestaciones por un teléfono que se ve bien. A pesar de que hablan mucho de la estética y el rendimiento y todos estos, y tienen una cámara mejor con óptica 6 pero es demasiado gama media. O sea, es... Pero es bonito. no digo que sea un teléfono aburrido, <risa> pero se mantiene como, como un gama media súper representativo. Yo creo que ahí apuntan a la persona que primero quiere un Nokia y luego quiera un teléfono gama media, ¿no? No sé ustedes qué opinan. En esta gama yo siento que importa mucho el precio porque la gente que va por un equipo de menos de 200 dólares, la o sea, de 200 dólares, es, es la gente que no está buscando como lo mejor por, no sé, por 700 mil pesos, o ahorita con el, como está el dólar, no sé cuánto estará un celular de que, que antes costaba 700 mil, pero eh, yo siento que la marca como que todavía le falta un poco para diferenciarse de otros de gama media porque no solo el diseño es importante Uy <risa> Andrés, and, and lo, lo llaman del pasado <risa> No, se, se, se actualizó Estas cosas se actualizan <risa> Hace 10 claro. años era el primer sonido que escuchábamos cuando aterrizaba el avión, todo el mundo encendía los equipos y se escuchaba eso, Ajá, esa era llamaba. la característica. Sí, después de que la gente dejaba de aplaudir, ¿no? Total. Pero bueno, <risa> interesante el procesador de este, de este teléfono, del 5. Sí, total. ¿Qué diferente. tiene? Un 665, un Snapdragon. Un 655. 665. Sí, 665. Ah. Y tiene 4 y 64 de, de ROM, ¿no? O sea, no está tan mal, o sea, la configuración da, Pero, tiene madera. Como diría Andrés, el, el perfecto equipo de diccionario para hablar de gama media. Sí, si usted quiere el equipo más equilibrado de lo que pueda hacer un gama media, mire ese. Ya, ahí está perfecto. Ok, bueno, y, y dejamos lo, lo mejor para el final, ¿no? El 8.3. Que es el teléfono pues, 5G Que más sigue siendo barato. gama media. Sí, Total, sí, sigue sí. siendo un gama media. Pero es 5G, ¿no? Se la metieron toda y además le pusieron lo de okay. Sí, Android puro. Android puro. Android puro. Las cámaras también prometen bastante. Y, y eso me, me gusta porque ya las cámaras buenas están empezando a llegar de verdad a la gama media, que pues en este caso son como la gama de menos de 2 millones de pesos y tenemos 8, o sea, ¿no? y mostramos una óptica causa ahí exacto, una óptica muy buena, 4 cámaras, uh -huh. muy buena para esta gama uh -huh. y, y tenemos y una... 5, 5G por menos, corríganme si me equivoco es el único 5G por menos de, de 1000 dólares? Sí, total, sí. pues hasta el momento, creo que por el momento sí. En el momento sí, y además es el primer 5G puro, ya que Nokia es de los principales investigadores en este tema. Sí, eso es, eso es algo que mucha gente no sabe, y es que Nokia sigue ofreciendo servicios de backbone de redes, y de hecho son conocedores de 5G por mérito propio. O sea, no es como me subí a la tendencia, sino que realmente son conocedores del tema. Llevan sí, mucho tiempo yo compré en... el chip para atárselo a mis teléfonos. Total, total. Pero entonces, ¿ustedes uh -huh. se montarían en, en 1.8.3? O sea, yo me embarcaría porque sea un buen teléfono. O sea, yo no sé qué tanto el gancho Exacto. de 5G. Exacto. Yo siento que el 5G yo, todavía yo... no es un elemento... Perdón, Diego. <risa> no, siento que el 5G todavía no es un elemento que venda en especial porque... ¿En qué países realmente hay 5G? Ajá. ¿Dónde Ajá. ellos venden? En Europa apenas, está como entrando. Bolivia. Y en México. Estados Unidos. Si tuvieran que invertir en uno de estos teléfonos, ¿cuál comprarían? Yo creo el 8.3 está, está bien. Lo del 5G sería opcional, porque por lo que dijimos recién. Pero tiene batería de 4.500, carga rápida. Eh, no sé, es, es, es como completo. Es, es un, creo que es un buen gama medio. Okay. Cámara de acción integrada. Sí, sí, cámara macro Sí, uh -huh. la óptica me recuerda a lo. El primer smartphone que yo tuve fue, fue Nokia, tenía car size, al igual que en ese momento la cámara Pocket que usaba. Eh, los dos tenían óptica car size, La calidad es buena. Panasonic, Sony y Nokia siempre han confiado eh, en, en óptica de CarSize. Car, ¿no? Exacto. Era una cámara Pocket Sony. ¿Y todos se irían por el mismo? ¿Por el 83. Sí, aunque a mí me gustaría ver una, una versión de 5310 con ¿Es sí. que tiene K.O.S.? ¿Sí? ¿Sí? No aparece. Pero, no aparece en las explicaciones parece que tiene un, un uno prioritario de Nokia. Pues parece sí. La más banana más tenía el Sí. Pues es que normalmente sí, lanzan como dos versiones. Lanzan como una versión con, con, el, con la versión de ellos y con K.O.S. como para el mercado mundial que es puede mm, poner WhatsApp y Twitter y Facebook. Todos los, todos los cosas. Sí. Ya, ya. Ahora, por eso es que en algunas partes uno tiene. recuerden que ellos lo están anunciando como algo para hacer detox en donde solo se escucha música y se habla por teléfono entonces ahí es donde nos genera esa gran duda. Yo compraría Yo 53. Días. Yo también. Sí. Pues, ¿Un Express Music. Al menos por el, el tema de la nostalgia sigue vendiendo bastante. Bastante. Además que es bastante barato, ¿no? ¿A <risa> veces bueno, pues, de tres días tiene Bluetooth para conectar los audífonos nuevos? Porque si no, nos toca comprar como Andrés audífonos de cablecito. ¡Uy! No. Sí, ningún problema. No, no, no. no ¿Ustedes no, no, qué no. creen? Tiene Ojo Bluetooth que... 3.0. Ojo que es un que venía el sonido saco? sabemos lo que suena bien. Ah, ah ¿Qué ¿para ah. qué es? Ah, <risa> lo, a mí lo que me preocupa... Del, del 8.3 es que su precio ya se empieza a acercar un poco a los de gama alta de años anteriores Y ahí entonces es donde empieza a competir bastante también por precio Y, y que deja de ser una opción tan buena en algunos casos Pero digamos yo, yo ahí te digo algo, tenemos actualizaciones por mínimo dos años O sea que el teléfono se mantendría vigente y 5G ya integrado, que puede que hoy no tanto, pero de aquí a dos años sí sea un tema mucho más relevante. A mí me y gustaba mucho Dios lo que decían que... del 8.3, que era Future Ready, como listo para el futuro. Es, es, yo creo que es una apuesta a un mediano plazo, más que si hoy te sirviera o todas las prestaciones las fueras a usar. Es más como, lo compras hoy, pero lo vas a tener una buena cantidad de tiempo. Y eso, eso es pues muy sí. Nokia. Ahora, Ajá, hay sí. que, hay pero que con tener... la evolución que tenemos en tecnología actualmente, con la evolución que tenemos actualmente en dos años, no sabemos qué es lo que vaya a estar en el mercado. Ese, entonces, ese la postura es un de problema. futuro en tecnología es una vaina muy loca. Uh -huh. Bueno, sí, pero dentro de dos años que Apple lo lance como la máxima novedad, pues entonces ahí ya todo el mundo se pegará. <ríe> Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que las cámaras pueden ser muy buenas, pero como lo decíamos anteriormente en algunas de nuestras notas, hay que tenerles paciencia y entender cómo funcionan Porque no son, como dicen, out of the box realmente intuitivas en no, esa Y entre más y entre más se comprometan con car size Es más, ¿saben? Con el 7.2 nos causó la experiencia de Que era muy parecido a utilizar una cámara digital compacta En el sentido que para la mejor foto Tienes que, algo de paciencia, algo de tiempo La logras muy bien, pero no es dispare y, y guarde No es así entonces, nos quedamos en que Diego se iría por un 8.3, Enrique, ¿por cuál se iría? Si tuviera que pagarlo. Por, por el 53.10. Ok, Mario. Por el 8.3. Sí. Y Ernesto. 53.10 con Caio Okay, Ok, bueno, y, y toca preguntarle a Andrés, pero no pueden ser todos, ¿no? No, no acapare. ¿cuál elegiría? Sí, de primero, primero 5310. Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes. Creo que una, uno de los anuncios que más me llamó la atención fue el 5310. Creería que es uno de esos teléfonos que vale la pena probar. Puede que no sea ni siquiera un smartphone, es un teléfono como tal. Es un, es un, teléfono. Es un teléfono. teléfono al uso, sí. Si tuviera caído es, realmente sería un, aún más interesante de lo que es, porque el tema del diseño, la nostalgia... Juega mucho, pero que pudiera de pronto instalar WhatsApp, pues ya es un punto a favor que, que sirve mucho. ¿Pero ustedes se imaginan WhatsApp en un teclado T9? Yo escribía, yo escribía muy rápido en, en un teclado T9. Sí, pero te aseguro que estás fuera de práctica. ¿Qué Total, dices, ah, ¿qué, pero Estas cosas...